Este año la CNT monta su caseta La Libertaria en la calle Las Poderías Salas. Los fondos que recaudamos van destinados a la lucha social y laboral y este año en concreto a luchar contra la precariedad en los barrios. El jueves, siguiendo nuestra tradición, hoy invitamos a una comida popular que tendrá lugar en la caseta a la que estáis todos y todas invitados. La fiesta de la CNT en la caseta Libertaria, en primer sábado de fecha. Y el día 23, en la caseta de la CNT... Vamos a hacer un peral desde el mediodía. y en la barra ahora están diferentes organizaciones, entre ellas, nosotros, de, de y habrá sorpresas. Es el esperamos a todo el mundo en la caseta La Libertaria, eh, con el perol que será del rey, centro social el rey de día, y la plataforma de la, la caseta que va a revolucionar la feria, caseta La Libertaria. Lunes 21. La caseta de la CNT, no te lo pierdas. Música hortera, DJ Epi Blas con el sindicalismo combativo, traeros Leotardo. Hombrera, o camisa de flores, lo que haga no falta. ¡Punche chupito! ¡Vamos! Familia bonita, Sulizao, la Irenita yo. Estaremos en Viernes de feria en la caseta CNT. Soy Freddy y quiero deciros que esta feria estaré en la caseta de la CNT poniendo musiquita para dar caña. Soy Irene Pancake y esta feria este año estaré en la feria en la caseta de la CNT y un par de días. Aquí es el chino. Cerebro, 15 años en la CNT. Para pasar un buen rato y creando un muy, muy buen rollo. Que os paséis y que lo no paséis muy bien. Y... Que nos lo pasamos genial. No lo podéis no ni ni ni... conchichamos.